La vaca, papayona no va a tener un bedey Un bedey bonito como un nador. Dona Donamo papá, diwanas, nels, cuando el beban, neisha. Y ella guamaga para montañetas montañitas Que no se la vaca, papayona no va a tener un bebé. Y el periquitos van, y el esparver también panfruitas frutas criollas, fin al pero a él y papayona está, que no sabe qué fe, pero que ella sabe la sor que te La vaca papayona va